Siamo con Yamila Pinta del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba. Dopo la vittoria straordinaria di Cuba per il rientro dei cinque eroi e l'apertura di una relazione nuova con gli Stati Uniti, Cuba oggi eh, come avvive questo momento straordinario? Bueno, ahora Cuba está haciendo una actualización del su modelo económico para rendere, rendere más fuerte el socialismo a Cuba. E Cuba siempre al interno del socialismo está haciendo esta actualización para mostrar que, que el socialismo puede ser el próspero aunque sostenible en el, al interno de Cuba ¿no? hoy estamos fortaleciendo eh, la DITA socialista la empresa socialista porque para hoy es muy importante eh, que cuesta empresa socialista sea más eficiente que prima y eh, al exceso al tiempo ¿no? hoy estamos aunque desarrollando eh, un sector no estatal pero siempre al interno del sistema socialista eh, con el escopo de que cuesta, eh, de que el Estado Socialista eh, sea, eh, como te he prima, más sólido y más sostenible. Esto en censo general es una actualización del sistema económico siempre al interno del socialismo como parte o como parte de la continuidad de todo aquello que habíamos hecho da el triunfo revolucionario fin hoy, no, se, no es que estamos haciendo cual cosa diversa sí. porque en ogni momento noi habíamos debido actualizar nuestro sistema nuestra eh, realtà excusa, económica, aunque lo habíamos fatto, tú sabes, con la caduta del campo socialista que habíamos perso tecnología, el llamado periodo especial, y ahora estamos haciendo esta actualización que ha estado eh, indirizada desde el último Congreso del partido que se ha fato en el 2011. Eh, que a propósito, eh, el próximo congreso se fará el próximo año. Eh, pero en, en otro no. ahora estamos en un proceso così lungo de normalización con los Estados Unidos. Es un proceso que, del triunfo exceso de las revoluciones, el propio comandante en jefe, Fidel Castro, había propuesto, porque para nosotros es importante, es normal, avere de relaciones, de reporte con tutti los países de la comunidad internacional como lo habíamos con otros, pero eh, de los Estados Unidos no, no eran no disponibles para hacer esto. Con esto te digo que para nosotros es normal es que esto se falla porque forma parte de nuestra política externa, ¿no? un reporte civilizado, que no consideramos que cuesta eh, una victoria, una victoria del pueblo cubano, aunque del gobierno y del partido, porque se hace sin hacer un cambio de sistema a Cuba. O sea, cuesta normalización se está iniciando con el sistema socialista a Cuba, cuesta en primer lugar que forse qualcuno prima diceva no, si no, si no questo se fará solo, si no, no es el socialismo a Cuba es el socialismo a Cuba y e se está haciendo eh, se ha iniciado este proceso que será así largo como he dicho aunque se está haciendo con la generación histórica en el poder, que aunque qualcuno prima diceva no si no es, no consideramos que es una victoria porque al de los Estados Unidos y se ha capito que cuesta política de hostilidad, de agresión, eh, no ha un no, ne, no ha un resultado porque, fino en fondo, hoy Cuba es más acompañada que nunca y, en, en este sentido, el isolado es Estados Unidos. Cuba ha vinto la guerra, en el sentido que la agresión de los Estados Unidos es finita, ahora debe vencer también la paz. Sí, pero debo decirte que la agresión de los Estados Unidos no es finita porque el, en el, nosotros habíamos iniciado este proceso de normalización, pero esto no a decir que. Eh, ya, ya ha estado fato, eh, ya ha estado, eh, habíamos a normalizar eh, las relaciones entre entre ambos, porque porque la primera cosa que no faremos será abrir una embajada cubana en Washington y una embajada del Estados Unidos a Cuba, pero no voy a decir que el proceso de normalización es finito, es un proceso que se inicia porque aún mancan Tante cosas por hacer tú sabes el el, el bloco, en primer puesto, aún queda el bloco. el propio presidente de los Estados Unidos aquí esto que se tolga el bloco. si sí, él lo ha esto porque remane, eso es la primera cosa, aunque remane la ocupaciones ilegales, tú sabes de la base naval de Guantánamo, Cuba. Aunque eh, se mantienen las transmisiones ilegales de la radio y la televisión, que en Cuba no se ve ni se ascolta, pero hay la voluntad y aún se mantiene de los Estados Unidos. Y por otra parte, nosotros consideramos que se debe justísimo una compensación per, eh, a Cuba, del los Estados Unidos a Cuba, por todo lo que nos ha costado, desde el punto de vista económico, este bloque durante tantos años anche dal punto di vista umano. Eh, soprattutto quello, perché tu sai la cosa non può misurarsi solo eh, a livello di soldi, anche quanti bambini eh, forse hanno morto perché non hanno potuto acquistare la sua famiglia un vaccino o il, il governo cubano non ha potuto acquistare quello che si bisogna per il cancro o quante cose, si, per questo non si misura solo nel in, in senso economico, anche sociale. Ultima domanda è sulla relazione con un paese che invece sta vivendo un'escalation di aggressione eh, da parte degli Stati Uniti, il Venezuela eh, di Maduro che è stato aggredito e continua a essere un obiettivo, quindi la politica degli Stati Uniti in parte è cambiata con Cuba ma non è cambiata nei confronti dell'America Latina. Hai visto, però per noi è importantissimo che tu mi faccia questa domanda per sottolineare che eh, al de cualquier proceso de normalización que Cuba está haciendo ahora con los Estados Unidos, nosotros sostenemos siempre y siempre será así al gobierno venezolano a la revolución que se fa en Venezuela y una cosa no entra niente con la otra. no iniciamos este proceso, pero para nosotros eh, lo más importante es la integración en la América Latina. Nosotros defendemos en este senso que la integración es molto, muy importante para a ser más independiente que nunca antiimperialista a nivel regional y te sottolineo en el caso de venezuela no y consideramos no excusa consideramos no no siempre estaremos acanto a la revolución bolivariana y perno y cuesta cosa que ha fatto de estados unidos de declarar que uno es un un, peligro, un Que es un peligro, pero de tiene de una paxía, una cosa inadmisible, y siempre nos reclamamos la solidaridad por Venezuela y, aunque por el su gobierno. Gracias, gracias, Emilia.